saludos y bienvenidos a un nuevo video de su canal Naiko World, un mundo de ocio. Como siempre nos acompaña nuestro grande amigo de Dead core la mejor comunidad de War Warcraft. Eh, debajo en la descripción como siempre le voy a dejar su página web y eh, su canal de Discord donde van a poder ir a ver lo que están haciendo con los nuevos de Dragonfly, que están teniendo repack de forma gratuita y también están en, en venta lo que sería la sources y lo demás y también repare de otras grandes versiones como Pandaria, Legión infinidad de cosas también pueden eh, contratar a ellos para que les puedan reparar su servidor y eh, aprender un poco con los cursos que ellos dan y como siempre también nos acompaña nuestro grande amigo de WoW Creador un muy buen foro para novatos y para gente experimentada donde van a encontrar eh, de todo lo que es la comunidad de World Warcraft guías, tutoriales, web eh, eh, sobre SQL Van a poder preguntar cosas, van a tener gente que le re, que va a responder de muy buena onda Ok, eh, este video se trata, como dice el título, es eh, sobre instaladores y eh, launchers Que tenían los lanzadores de juego ahora, de forma visual Que eh, pidió Nico, que es un amigo de Argentina, saludo Nico Bueno, vamos a comenzar el video antes que se nos haga tarde Vamos a abrir nuestro navegador Debajo les dejo el link para que puedan descargar lo que van a ser los recursos que vamos a usar ahora. Vamos a descargar. Él no es muy grande, son 105 megas. Lo que vamos a descargar ahora es, son dos programas más algunas imágenes que vamos a utilizar. Los programas son de, de son bastante antiguitos voy a decir, eh, poco y nada se conoce. Lo de la vieja escuela van a conocer pero los lo, lo de hoy en día eh, posiblemente conozcan posiblemente que no también si para el próximo video posiblemente tengamos un nuevo blitz totalmente personalizado que es del canal verdad eh, que le va, puede servir para a partir de versiones como legión shadowland dragonfly justamente eso es que vamos a hacer en el próximo video un instalador que sería para la, la versión de Dragonfly bueno ahora descargo todo vamos a abrir la carpeta vamos a cerrar nuestro navegador acá muy derecho vamos a entrar acá es bastante rápido livianísimo es, son 106 megas oh. esto es lo que vamos a utilizar estos recursos después le voy a estar explicando cómo se usa cada uno y cómo se edita y demás dentro de la carpeta Instalador y Launcher vamos a empezar con Autoplay Media Studio 8 Doble clic y vamos a instalar next, I agree, next, next este sí o sí abajo, next seguimos y esperamos que instale todo también un saludo a toda esa gente que me escribe a que no, no deja sus comentarios pero ven en los videos y me escriben pidiéndome cositas para poder subir saludo a ellos también ok finish y seguimos con el y no y también me suelen preguntar por qué hago vídeos y ven cinco o seis locos bueno ese es el tema que yo los vídeos que hago este nunca le vayan a todos a, okay? a no ser que van a usar porque se puede usar como una es eh, como una pizarra un estilo visual y como les decía ya los vídeos que estoy haciendo no es para ganar seguidores, sino que es un hobby que tengo, por ahora Y voy a estar haciendo videos eh, cada vez que tenga tiempo y mostrarles lo que yo aprendí ok, lo que vamos a seguir es abrir la carpeta crack y vamos a descomprimir acá ahí está. cerramos esto, ok, abre bien la parte importante para que podamos utilizar de modo completo lo que es el autoplay eh, media studio vamos a abrir la carpeta crack acá le dejo un readme para que puedan ver, eh. reemplazar el archivo en la carpeta raíz lo primero que vamos a hacer es copiar esta aplicación dirigirnos a nuestro autoplay clic derecho abrir la ubicación del archivo y pegamos en la raíz ya le vamos a reemplazar continuar si hablo rápido es porque el vídeo va a ser algo rapidito y no quiero que sea muy largo ¿no? ahora data copiamos lo que hay dentro y nos dirigimos a la carpeta data ¿okay? dentro de la carpeta data le damos pegar reemplazar continuar y listo ahora, ahora sí podemos usar ya con tranquilidad lo que sería nuestro autoplay bueno volvemos a nuestra carpeta recursos donde bueno, tenemos todos los recursos y ahora sí podemos empezar ok lo primero es abrir el autoplay y es verdad que se abra le damos acá continuo crear nuevo proyecto y acá el nuevo proyecto es el que le pueden dar el nombre yo le voy a dar el nombre bastante sencillo launcher puedo poner el lanzador pero launcher suena como más pro okay? le damos ok y en esta parte es donde vamos a hacer nuestro yo le digo pizarra otros le van a decir como, como le, le cante el culo ok vamos a un proyecto en setting y ahora lo que vamos a hacer es de indicar qué medida va a tener la ventana de nuestra pizarra o ventana de nuestro launcher normalmente yo utilizo 640 por 480 porque porque no es ni muy grande ni muy chico ok ahora vamos a donde dice custom icon esto sería para el icono de lo que es nuestro nuestro launcher en este caso nos vamos a My Computer, Descarga, Recursos Guía, y acá está. ¿Ven? Esto también tiene que saber que tiene que ser punto .ico. ¿Ven? damos OK. Acá en esta parte yo suelo poner que sea Black. Ya ustedes van a poner lo que quieran. Ya eh, depende de, de cada uno. ¿Ven? En versión, ustedes le pueden colocar la, la versión del producto, la versión del, del documento y poner su firma digital por decirlo así ven acá pero como a mí no me interesa dejo así esto dejen así el code design ya dependiendo si son programadores van a entender en el steam normalmente yo utilizo ven le doy en browse el primero yo se lo utilizo le voy a abrir y le doy acá ¿Ven? le voy a aceptar ven como ven se acomodó totalmente la ventana ahora doble clic y para no hacer el tema de imagen normalmente yo uso esta parte uso custom setting imagen verdad page me doy en browse y me voy de nuevo donde tengo descargado mi recurso y acá background acá le doy un efecto que es disolver como ven page y le damos aceptar como ven automáticamente se autoacomoda esto Espectacular. Bueno, eh, ahora siguiendo lo que vamos a hacer es la parte de botones ¿Ya? O la parte de animación que vamos a tener acá adentro Para eso nos vamos en Tools Button Maker Y esperamos que se abra En este caso es para crear los botones con una cierta animación Le voy a explicar explicando mientras okay. Vamos primero a clic derecho los Image Y mover nuestros recursos Lo primero que vamos a hacer es el botón de jugar siempre pero siempre el primer botón tiene que ser el que va a ser el estático de, de normal debía decir, ¿okay? una como ven acá se llena completo solo en el caso por ejemplo que ven esta letra se le quita acá en donde dice caption borramos y ¿sí? ven ya se puede usar ok siguiendo eh, como le decía la primera parte es para el botón normal y la última parte la, la parte del botón del medio es para cuando presionan, el play preset, vamos acá y el de abajo, que es ese, okay. bueno, acá tenemos ya, ¿Ven? esta es la animación que le decía, ahora lo que vamos a hacer es fail, save up y eh, vamos a colocarle un, un nombre a nuestro botón, jugar por ejemplo, obvio, ¿verdad? vamos a guardar vamos a hacer uno nuevo y vamos a seguir así eh, con los otros botones en este caso registro vamos a borrar esto otra vez un poco de pelota, pero hay que hacer y acá vamos a hacer otra vez registro oscuro Blood image, registro oscuro ven a uno me van a decir por qué no a uno va a ir en, eh, encima encima encima pero lo que pasa es que si vos haces encima de esto le hace otro botón se suele buguear hasta esto se buguea As, y acá le damos el nombre de le voy a poner registro ya para no hacer tan lento lo doy guardar el siguiente le damos nuevo y ahora vamos a usar lo que sería el, el logo lo doy el primero borro de nuevo esto y le cargo el logo 1 y logo 1 ahora le voy a decir por qué hice esto nosotros podemos cargar también el logo en png ¿verdad? pero me, me gusta más esta ¿ven? esta animación de se le da. A de nuevo vamos a save as y acá le colocamos globo globo que es lo obvio vamos a guardar y el último que es light match, vamos a hacer lo que yo estoy haciendo que sería el disco como siempre el primero es el es el normal y en el medio va el preset que sería el que preparé como ven, no hace falta saber mucho ni de diseño gráfico ni nada Ahí, ¿ven? y le dan esta animación ¿ven? Ahora le damos Save As Y acá le ponemos, por ejemplo, Discord Ok Vamos a guardar Y con eso ya tendríamos todos los botones que vamos a usar En este caso, cerramos esto Y tenemos los cuatro botones que vamos a utilizar Ok, ahora viene lo siguiente. Vamos a seleccionar los botones. Le damos copiar y vamos a la ubicación de nuestro autoplay. Ahora sí, nos vamos en gallery, en button, clic derecho y le damos pegar. Le damos clic acá y continuamos. Y esperamos que se cargue. Muy bien. Ok, en este caso ya tenemos ya los botones que podemos utilizar ya vamos a empezar con nuestro logo primero para eso vamos en objeto botón esperamos que se cargue normalmente eso suele ser lento dependiendo de la máquina como yo suelo decir ¿verdad? vamos a ratito que se cargue porque hay millones de botones y actualización y demás se tarda Ahí está. bueno primero vamos con el logo le damos ok ¿ven? así de sencillo ya ¿eh? la y te ganas no. como vamos acá vamos a lo siguiente que sería con objeto botón de nuevo y este coronel es un pepelota que siempre tiene que cargar todo y esperamos Ahora cargamos el de jugar vamos? Yo voy acomodando así, tal cual Ustedes después viendo el video de repente van a poder eh, hacer mejor Registro Y le voy a estar indicando todo ¿eh? Ya tenemos registro, jugar y el logotipo. Lo único que nos va a faltar sería el botón que preparamos, que sería el del Discord. O sea, para que se cargue, sería el Discord. Y le damos, ¿ven? Para saber cómo está quedando, le vamos a dar acá, este que dice preview. ¿Ya? Le damos un preview. Y cargo, ¿ven? Así de sencillo, ¿eh? Esto sería nuestro lanzador obviamente que este negro que sale es porque yo le puse el mayor una pantalla de, de, de negrita ahí ¿Ven? para probar ¿ven? este es lo que le decía el logo ¿no? muy bueno ok ahora viene la parte importante regresamos a nuestro recurso y como ven yo preparé un cata cliente lo bueno es que es muy fácil de hacer un launcher o pueden usar para otros programas ¿verdad? Lo malo es que solamente sirve como para los, los mínimos o los clientes mínimos. Bueno, ahora para hacer esto nos vamos a copiar lo que sería nuestro cliente, verdad? Y nos dirigimos a la ventana de documentos. Normalmente siempre se crea acá, ¿eh? documento autoplay, dentro, proyecto, launcher que se llama nuestro proyecto, City Root, nos vamos en autoplay y donde dice DOC, acá adentro de doc y le damos pegar okay, con eso ya estaría todo cerramos volvemos a abrir en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a dar doble clic sobre jugar como en quick action y acá vamos a buscar el que se llama room program ¿Ya? en fade to room vamos a darle BROWSE como ven, automáticamente abre siempre documento porque es donde está nuestro proyecto le damos a abrir proyecto launcher, city root autoplay doc cata cliente y vamos a elegir lo que sería nuestra aplicación de para abrir cliente dale le damos ok y acá viene la parte importante donde dice working folder sería eh, la carpeta donde se va a trabajar el cliente ¿verdad? entonces le damos browse autoplay doc y seleccionamos el que es aquí Le damos OK Bueno, en este aspecto ¿cómo es Como el, es el método de, cor de correr verdad? que se va a abrir Podemos normal, podemos dar a minimizar Que se minimiza, maximizar Yo normalmente le suelo dar acá Que es para cerrar, o sea que si vos le da a jugar Automáticamente la ventana se cierra Entonces por A motivo si tu máquina no da Tranquilamente va a abrir ahora Ok, vamos damos a aceptar Y listo, con eso ya estaría Lo que sería nuestro launcher como para jugar ¿Vale? ahora me van a decir qué hacemos con esto dos bueno, si van a usar esto dos sería en registro por ejemplo le dan lo mismo quit action eh, acá le damos y buscamos el que dice view website. site acá, acá es donde le tienen que colocar lo que sería su eh, su página como yo no tengo ninguna ahora, vamos a colocarle el de google google.com como yo le dije es una prueba en este caso viene a ser lo mismo ¿eh? si usted le dan clic sobre botón de registro y le cliquean acá lo que va a hacer es cerrar su launcher y dejar abierto eh, lo que sería la página pues yo normalmente no le dejo porque el launcher es para jugar solamente le hago cerrar a jugar le voy a aceptar el de disco la misma cosa Quick action le dan acá y website ya lo colocamos aquí Vamos a utilizar herramientas. Acá le tienen que poner la invitación de su Discord. Como ustedes ya saben, ¿verdad? www.discord.gg barro no sé qué cuando. Le damos a aceptar. Y tenemos que hacer una vez y esperamos que salga. ¿Ven? Funciona perfecto. Vamos a darle un poquito mi un poquito volumen que sale un poco bajo cerrar ahora viene lo siguiente ok, ahora cerramos bueno prácticamente por lógica ya tenemos todo listo ya ¿verdad? Bueno, en este caso le damos a guardar podemos usar la compilación pero cuando estás haciendo un launcher con el mínimo de un cliente de WoW no te va a servir entonces al tener guardado vamos a minimizar esto y vamos a irnos donde tenemos nuestro proyecto que es el eh, mis documentos autoplay project launcher city word y este sería nuestro proyecto ¿ven? Okay. lo que eh, funcionaría acá sería este, el auto room ¿ya? vamos a, darle a auto room como ven como probar le damos por ejemplo a un registro que este sería para abrir este sería para abrir su página si le damos por ejemplo en este sería lo mismo ahora y este sería para jugar si nosotros le damos jugar para no hacer tanto lío eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente ya que vamos después vamos a darle copiar y vamos a pegar acá yo estoy quitando lo que sería lo que vamos a usar entonces vamos a probar este es autoroom esperamos y le damos jugar ¿Ven? ahí desapareció y ahí eh, tendría que empezar a cargar el WoW ven ahí empieza a cargar y como yo les suelo decir depende de la máquina de cada uno es lo que va a tardar menos o más vamos a esperar que cargue y para que vean que si sí funciona también saludos, un gran saludo a mi amigo Frozen que siempre está ahí con la pregunta muy buen aprendiz y este no se olviden de abajo voy a dejar mi canal de discord para que puedan ingresar y hacerme preguntas, curiosidades todo lo que les interese saber sobre el mundo de WoW, programación, eh, páginas web, lo que estamos dando ahora el Launcher también me pidieron para hacer guías como tutoriales de cómo crear NPC, vendedores y infinidad de cosas, vamos a tratar de hacernos tiempo eh, para ir creando pequeñas guías como yo les suelo decir a mis amigos, a mí no me importa si ven uno o dos, con tal que es como un hobby para mí y la verdad es que se aprende. Yo inclusive aprendo, aprendí muchos errores que yo hacía antes que ahora es un poco más rápido. Siempre tarda la, la entrada, pero lo, lo bueno es que está funcionando. excelente ven, ¿Ven como funciona perfecto realmente que yo le voy a dar acá la ventana vamos a el sonido y ya le damos a aceptar y esto pueden hacer clientes muy buenos también ahí. Ah, bueno ahí ya tenemos lo que sería nuestro launcher ¿Ven? funcionando perfectamente vamos a darle a salir ahora les voy a explicar por qué hice eh, la copia de lo que es nuestro recurso de launcher porque esta, lo que acabamos de hacer pues, es abrir ya lo que sería el autoplay ya okay. y tendríamos en el dock, ahí está cada cliente y como ven ya cargó todo lo que sería el cliente y sería demasiado pesado tener que hacer este, un instalador con esto. Entonces por eso es que dimos la copia en lo que sería el launcher. Bueno, eh, ahora lo que vamos a hacer es cerrar todas las ventanas y ahora sí comienza lo bueno. Vamos a cerrar nuestro.. esto no vamos a utilizar más. Pero tenemos guardado, como yo le digo, siempre hay que tener guardado. Vamos a cerrar. Y ahora sí, vamos a usar lo que sería el Pino setup para hacer nuestro instalador. Está abriendo. Siempre cuando, ahora tenemos que darle acá en wizard. Le damos OK, le damos siguiente. Y acá comienza lo que sería el, el relleno ahora. Bueno, en el primero vamos a colocarle launcher o el nombre que quieran. En mi caso le voy a poner 4.3.4, que sería el de la versión, ¿verdad? En Publisher le coloco more, algo más lindo. Y acá le voy a colocar, eh, como siempre, nuestro nuestros grandes amigos de Pintuco. Siguiente, ya le damos Siguiente. Esta parte es lo que va a ser la llamada de, de Launcher al la instalar. Vamos buscamos en Descarga donde tenemos Recursos Guía. Launcher root, Autoplay Ah, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón Autorum Este es lo que va a hacer la llamada del Launcher, ¿se ¿sí? acuerdan? Le damos a abrir okay, Ahora lo siguiente Ahora lo que vamos a hacer es Donde dice Add the Folder, que agregar el, la, la carpeta completa Para que pueda funcionar Tendría el equipo Descargas eh, recurso de guía launcher porque estaba dentro del launcher eh, luego le damos cd root ¿verdad? porque estaba dentro del cd root nuestro nuestro paquete y le damos aceptar y si sí. bueno acá que tenemos acá tenemos lo que es nuestra llamada a la aplicación de launcher y nuestra carpeta de donde nace el Launcher ya vamos a minimizar esto y bueno le damos siguiente siguiente siguiente y acá es por ejemplo si quieren ponerle un texto en la licencia le dan en Browse y pueden crear algún eh, notepad o lo que sea pero siempre en TXT Está la información que es antes y la información después sería como las reglas de sus servidores o información a lo que quieran colocar le damos siguiente siguiente y acá podemos elegir el idioma ya ponemos español o inglés y ya le voy a colocar estos dos que es lo que más se entiende le damos siguiente En donde dice acá lo primero es output es donde se va a crear eh, su instalador vamos a poner eh, aprovechando nuevo carpeta a poner instalador que a ustedes le pongan el nombre que quieran, como siempre digo bueno, ahora vamos a ver este y vamos a darle tenemos acá ven doble clic, aceptar y acá le ponemos el nombre que nosotros queramos como yo siempre voy a poner instalador ustedes pueden poner lo que quieran como yo les suelo decir en Custom Setup Icon, ese sería el icono de su instalador como siempre en bros Recurso y guía, cata como siempre punto ICO, Next Le damos Next, Finish Y acá le damos que no Y acá le damos en Guardar Podemos guardar en el escritorio con, con cualquier nombre O donde ustedes quieran guardar Porque esto es sería la copia de su instalador 1, 2, 3, Guardar Una vez guardado Guarda, Viene la parte interesante Le podemos dar acá donde dice compilar pero yo normalmente le suelo dar en ROM porque es la misma cosa pero encuentra porque hay veces que acento que aquí y cosas así entonces vamos a directo a esto va a saltar ya el instalador y esperamos un ratito acá ven acá terminó dice todo lo la, la, la, la y acá tenemos los dos idiomas ¿ven? Okay. vamos a cancelar y le damos cerrar porque ya tenemos guardado eso entonces tenemos en nuestra carpeta instalador doble clic para que se abra ahí. este sería nuestro instalador entonces lo que vamos a hacer es instalar hay muchos que como dicen no quieren no quieren usar instalador y esas cosas pero, o sea, ya depende de cada uno que okay, ahí abrió como pueden ver le podemos dar español inglés vamos a elegir el inglés para ver cómo sale vamos a aceptar acá nos indica dónde va a estar nuestro launcher y el peso es lo que requiere next le creamos un acceso directo al escritorio next install y empieza a instalar en este caso por ejemplo no nos sale nada porque si usted le hubiera eh, hecho algo de lo que yo le dije a ustedes de notepad, licencia antes y después hubieran salido escrito además bueno acá podemos darle por ejemplo ¿viste? setup launcher versión 434 le podemos dar finish y que comience pero vamos a irnos a ver que vamos a darle finish viste que habría cerrado le vamos a cerrar y acá sería ya lo que es nuestra compilación de Inno setup guardado acá nuestro instalador y acá lo que estaba instalado ya ven vamos a darle doble clic y tendría que este abrir ¿Ven? ahora abrió bueno ahora vamos a probar la parte importante que le dije que sería jugar aunque ya probamos ya pero ya sería ya con el instalador damos un jugar y esperamos como ven automáticamente cierra ya el, el, lo que sería el launcher y esperamos que cargue como yo lo suelo decir nuevamente este tarda el tema del instalador que yo le mostré por ejemplo, ese es, vamos a decirle que una forma que podrían hacer eh, más rápido ¿verdad? porque la, eh, prácticamente es eh, la misma cosa que hacer el launcher y también el launcher es menos complicado sin instalador, o sea yo le estoy mostrando las dos formas más rápidas nada más porque ustedes pueden hacer su launcher como yo le mostré ¿verdad? y comprimir su launcher en un rar y que sea autoextraíble. ¿Me entienden? Y como también nosotros podemos tener nuestro mini cliente y usar el Inno setup Compiler y crear un instalador. Así tal cual como hicimos con el launcher. ¿Ven? Entonces tenemos ya un instalador como mini cliente. Como también podemos tener un launcher eh, guardado dentro de un WinRAR. ¿Por qué le digo estas dos versiones? Porque con estas dos versiones no se van a complicar la vida como yo me compliqué ahora. Pero eh, necesitaba mostrarle eh, las dos partes ¿Verdad? para que puedan saber cuáles son los pasos a seguir, y eh, que puedan elegir cualquiera de las dos opciones y es más seguro también menos dolor de cabeza elegir cualquiera, o tener el instalador directo, o tener un launcher pero en este caso yo eh, decidí unir los dos para mostrarle nada más como cuál sería la guía, verdad? ahí terminó, y automáticamente tienen que abrir la ventanita Acuérdense que un mini cliente, o sea, el mini cliente siempre tarda Así que no se vayan a desesperar. De esperar Excelente, ven cómo funciona bien Aceptar, aceptar, aceptar No siempre opción porque tengo que grabar este video Vamos acá, ventana, y apagamos el sonido, pelota, aceptar ¡Listo! ¡Funciona! ¡Perfecto! Bueno, como siempre les digo, eh, debajo voy a dejar mi, mi Discord para que puedan ingresar y para que puedan hacer preguntas Espero que les haya gustado, pueden dejar su comentario en el vídeo un like y eh, preguntarme, por ejemplo, ¿qué es lo que quieren saber? ¿Cuál sería su curiosidad? Desde este, es chao! chao.